Te inicio uh, esta actividad de presentación del libro del programa de educación, economía y trabajo que dirige Graciela Riquelme. Obviamente que siempre la presentación de un libro es un momento de celebración y no solamente celebración sino que tiene que ver con una política del programa de investigación del instituto y de la facultad de poner a disposición y en circulación en el espacio público, los conocimientos que aquí se producen. Por eso es un libro que apenas salió publicado, ya está disponible también en el formato digital, de modo tal de que pueda circular en forma abierta a lo largo y ancho de nuestro país y en otras latitudes. Eh, pero creo que tiene que ver con una apuesta, es importante recalcar, ¿no? El libro trabaja o aborda el tema de la deuda social de la educación para jóvenes y adultos desde la perspectiva del derecho a la educación y bueno, construir el espacio público, poder poner a disposición los conocimientos que circulan por la universidad para nosotros tiene que ver justamente con poder garantizar eh, en parte, ¿no? Eso, eso no es la garantía del derecho a la educación, pero tiene que ver con justamente contribuir a reforzar el espacio público mediante la circulación, la discusión, la puesta... Eh, de estos conocimientos, los resultados de las investigaciones que en el Instituto se producen. Antes de hacer la presentación formal de cada uno a cada uno, obviamente reiterarles y darles la bienvenida, y le pasaría eh, un segundito la palabra a nuestro secretario de investigación, Marcelo Campaño, que quiere darnos el nombre de la decana Graciela de que no puede estar presente, una bienvenida, y después continuamos ya con lo, la agenda programada para la presentación del libro.